Hoy leeremos de Herman Es el cuento Una sucesión de sueños. En sus cuentos o relatos, recogidos en cuentos maravillosos de este autor, se revelan la magia y lo maravilloso como formas de amor que, en la mayoría de los casos, nos van a hacer retroceder a nuestra infancia. Comenzamos la lectura de Una sucesión de sueños. Espero que te guste. Una sucesión de sueños Me pareció que permanecía una cantidad de tiempo denso e inútil en el tibio salón, desde cuya ventana situada al norte miraba el falso lago, con sus fiordos postizos y donde nada me atraía. Y retenía, excepto, la presencia de la bella y sospechosa dama, a quien tomé por una pecadora. Contemplar debidamente su rostro constituía mi anhelo y sólo se componía de una dulce palidez. Otra cosa no había. Acaso los ojos fueran de color castaño oscuro íntimamente, yo esperaba que fuera así. Pero entonces los ojos no se adecuaban al semblante que mi mirada deseaba leer en su imprecisa palidez y cuya conformación descansaba en mí en estratos del recuerdo tan hondos como inalcanzables. Algo sucedió por fin. Los dos jóvenes entraron, saludaron a la dama con muy buenos modales y me fueron presentados. Pedíme tres, pensé, y me enojé conmigo mismo porque la chaqueta color tabaco de uno de ellos con su coqueteo talle y corte me avergonzaba y daba envidia. Era un repugnante sentimiento de envidia contra esos impercables y desenvueltos seres sonrientes. —Domínate, me dije en voz baja. Ambos jóvenes estrecharon con indiferencia la mano que les ofrecí. ¿Por qué lo había hecho? Y pusieron cara de burla. Entonces noté que algo no estaba en orden en mi persona y sentí dentro de mí molestos escalofríos. Bajé la vista y palidecí al ver que no llevaba zapatos, que solo calzaba medias. Otra vez siempre esos impedimentos y contratiempos, insultos lamentables, mezquinos. A lo demás nunca les ocurría aparecer desnudos o semidesnudos ante la gente irreprochable e inflexible. Apesumbrado traté de cubrir por lo menos el pie izquierdo con el derecho. Cuando mi vista cayó sobre la ventana, tras ella surgía la empinada orilla del lago que amenazaba azul y salvaje con sus lúgubres tonalidades. Apenado y deseoso de ayuda miré a los recién llegados, pleno de odio contra ellos y con mayor odio aún hacia mí mismo. Nada era mío. Nada me salía bien. ¿Por qué habría de sentirme responsable con respecto de ese lago tonto? Miré insistentemente a la cara, al de la chaqueta color tabaco. Sus mejillas resplandecían llenas de salud y de cuidados delicados, y yo sabía, sin embargo que mi entrega era inútil, que él no habría de conmoverse. Justo en ese momento reparaba él en mis pies cubiertos por las toscas medias verdigras. ¡Ay! Debía sentirme contento porque no estaban agujereadas y sonrió de manera odiosa. Tocó con el codo a su compañero y le señaló mis pies. El otro rió también lleno de burla. Pero vean ustedes el lago, exclamé, indicando la ventana. El de la chaqueta color tabaco se encogió de hombros, ni siquiera se dignó mirar hacia la ventana y le dijo algo al otro que entendí solo en parte, pero que estaba destinado a mí y se refería a tipo en media que no debían ser tolerados en un salón como este. La palabra salón volvió a tener una significación similar a la que tuvo en mis años de muchacho, con una resonancia algo bella y algo falsa de distinción y mundinidad. A punto de llorar me incliné hacia mis pies por si podía mejorar alguna cosa, y entonces comprendí que, resbalando, rebalando, se me habían salido las holgadas zapatillas de casa, por lo menos había aparecido detrás de mí en el suelo una pantufla muy grande, mullida de color punzó. Indeciso, casi lloriqueando, la tomé con la mano haciéndola del tacón. Se me resbaló. La atrapé antes de llegar al piso. Ahora había aumentado de tamaño, agarrándola esta vez por la punta. Entonces íntimamente liberado percibí el profundo valor de la pantufla que oscilaba en mi mano por el peso del tacón. ¡Qué cosa magnífica una zapatilla roja y blanda tan suave y pesada! A manera de ensayo la blandí con un poco de aire. Era algo delicioso y una sensación de placer. Me recorrió hasta la punta de los cabellos. Una cachiporra, una manguera de goma, no eran nada comparados con mi gran zapato. Le puse entonces un nombre italiano, calciglioni Cuando le asesté al de la chaqueta color tabaco un golpe juguetón con el calciglione en la cabeza, el irreprochable joven, tambaleándose, se desplomó en el diván. Y los demás. El cuarto y este lago espantoso perdieron todo su dominio sobre mí. Yo era grande y fuerte, ya era libre, y luego, de un segundo, golpe en la cabeza de la chaqueta color tabaco, ni lucha hubo. Ni siquiera una mezquina defensa frente a mis golpes, sino júbilo, y el deliberado capricho de triunfador. Dejé también de odiar a mi enemigo vencido. Ahora me resultaba interesante, valioso y querido yo, era su señor y creador. Pues cada golpe de mi zapato porra italiano había modelado esa cabeza inmadura de Petimetre la forjaba, la construía, la inventaba con cada golpe configurador se hacía más agradable más bonita, más fina se convertía en mi criatura, en mi obra en algo que me apaciguaba y me amaba con un tierno golpe postero de forjador le ubiqué el puntiagudo occipucio bastante adentro estaba listo me agradeció y acarició mi mano ya está bien, señalé yo. Entonces cruzó las manos sobre su pecho y tímidamente dijo Me llamo Pablo. Sentimientos maravillosos llenos de poder y alegría dilataron mi pecho y dilataron a sí mismo el espacio ante mí. Era aposento, nada de salón. Ahora se retiró avergonzado y se escondió como algo nulo. Yo me encontraba junto al lago. Y el lago era de un color azul oscuro. Nubes aceradas oprimían las montañas sombrías. En los fiordos bullía espumosa un agua oscura, ráfagas de viento. Vagueaban violenta y temerosamente en remolinos. Alcé la vista y extendí la mano señalando que la tormenta podía comenzar. Un relámpago estalló claro y frío desde la azulada dureza. Un huracán caliente se precipitó con bramidos. En el cielo se disolvía un tumulto de formas grises en vetas marmóreas. Del agua azotado ascendían de manera aterradora enormes olas rotundas, de cuyos lomos la tormenta arrancaba centales de espuma y partículas de agua que se asqueaban a ser arrojadas contra mi cara. Las negras montañas petrificadas abrían sus ojos llenos de espanto. Aquel acurrucárselas unas contra las otras y el silencio que de ellas surgía sonaban como una imploración. En medio de la espléndida tormenta, entre su galopar sobre gigantescos corceles fantasmales sonó cerca de mí una tímida voz. ¡Oh, yo no te había olvidado, pálida mujer de larga cabellera negra! Me incliné hacia ella y habló de un modo infantil. El lago se acerca, uno no puede quedarse. Miré conmovido a la dulce pecadora. Su rostro no era más que una palidez callada entre un amplio crepúsculo de cabellos. El ruidoso oleaje golpeaba ya mi rodilla, ya mi pecho y... La pecadora se balanceaba indefensa y silenciosa en medio de las olas ascendentes. Me reí un poco. Abracé sus rodillas. La levanté hasta mí. También esto parecía hermoso y redentor. La mujer era singularmente liviana y pequeña, llena de una tibieza reciente, y sus ojos eran confiados y temerosos. Entonces comprendí que no era una pecadora, ni una dama lejana o turbia. Ningún pecado, ningún secreto era simplemente una niña. La saqué de entre las olas y la llevé a través de las rocas hasta un parque sombrío a causa de la lluvia. Lleno de una tristeza regia, donde la tormenta no llegaba allí, desde las copas inclinadas de viejos árboles se manifestaba una belleza pura y plena de suave humanidad. Poemas y sinfonías, mundo de bellos presentimientos y goces gratamente moderados, Amables árboles pintados de corot y música de Schubert, dulcemente idílica, para instrumentos de viento y madera, todo lo cual, con el fugaz y palpitante aliento de la nostalgia, me atraía dulcemente hacia su amado templo. Y aunque el mundo, vanamente o no, tiene muchas voces, para cada una de ellas guarda el alma sus horas, sus momentos. Dios sabe cómo nos despedimos, cómo perdí de vista a la pecadora, a la mujer pálida, a la criatura. Había una escalinata de piedra y un pórtico, y servidumbre, todo frágil y lechoso como detrás de un vidrio empañado. Y otras formas más inconscientes y borrosas todavía, como agitadas por el viento y cierto matiz de censura y reproche contra mí, despertó bien ojo hacia ese torbellino de sombras. Luego no quedó de él otra cosa que la figura de Pablo, mi amigo e hijo Pablo. Y en su rasgos se mostraba y escondía un rostro que no podía nombrarse con un nombre y que era, sin embargo, Archiconocido, el rostro de un compañero de colegio, un rostro de niñera prehistórico y legendario nutrido de los buenos y sustanciosos recuerdos a medias del fabuloso año primero de vida. Se abre entonces una oscuridad interior, la cálida cuna del alma y se empieza a fijar la patria perdida al tiempo de la existencia informe, la indeterminada efusión inicial del ontanar, bajo el cual duerme el pretérito de los ascendientes con los sueños de la selva virgen. Tienta pues, oh alma yerta, revuelve ciegamente las termas saciadas de los inocentes instintos. Te conozco. Ala medrosa, nada es más urgente para ti, ninguna cosa es más alimento, bebida y sueño para ti, que el regreso a tus comienzos. Las olas murmuran a tu alrededor y entonces tú eres ola, murmura el bosque y tú eres bosque, ya no hay más que un afuera y un adentro, vuelas, eres un pájaro en el aire, nadas. Eres un pez en el mar. Absorbes la luz y eres luz. Saborea la oscuridad y eres oscuridad. Caminamos, alma. Nadamos y volamos y sonreímos y volvemos a anudar con delicados dedos del espíritu los hilos rotos. Y dichosamente resuenan las destruidas vibraciones. Ya no buscamos más a Dios. Somos Dios. Somos el mundo. Matamos y morimos juntamente. Creamos y resucitamos con nuestros sueños. Nuestro sueño más hermoso es el cielo azul. Nuestro sueño más hermoso es el mar. Nuestro sueño más hermoso es la noche iluminada por estrellas y es pez y es... El sonido claro y alegre y es la luz clara y alegre. Todos son nuestros sueños. Cada uno de ellos es nuestro sueño más hermoso. Acabamos de morirnos para convertirnos en tierra. Acabamos de inventar la risa. Acabamos de poner en orden una constelación. Suenan voces y cada una de ellas es la voz de la madre. Susurran los árboles y cada uno de ellos ha susurrado sobre nuestra cuna. Las calles se abren como estrellas y cada calle es el retorno a casa. El llamado Pablo, mi creación y mi amigo, estaba otra vez aquí y tenía mi misma edad. Se parecía a un amigo mío de juventud, pero yo no sabía a cuál, y por eso me sentía algo inseguro frente a él y le demostraba cierta cortesía. De donde sacó una ventaja apreciable. El mundo dejó de pertenecerme le obedecía a él debido a esto todo lo anterior se había desvanecido y hundido en una inverosimilitud humillante avergonzado de él que gobernaba ahora estábamos en una plaza el lugar se llamaba parís ante mí se alzaba un poste altísimo de hierro que era una escalera pues tenía ambos lados angostos escalones de hierro a los que uno podía asirse con las manos y que a sí mismo servían para subir con los pies. De acuerdo con los deseos de Pablo, trepé junto a él por semejante escalera. Cuando estuvimos tan arriba como el tejado de una casa o un árbol muy alto, comencé a sentir temor. Miré hacia Pablo que no sentía ningún temor, pero que al adivinar el mío, se sonrió. Durante un momento, mientras tomaba aliento en tanto sonreía, estuve a punto de reconocer su rostro y recordar su nombre. Una rendija del pasado se abrió y ensanchó hasta la época de la escuela, hasta el tiempo en que yo tenía 12 años, la edad más espléndida de la vida, cuando todo estaba lleno de aroma y era genial, cuando todo estaba dorado con un aroma apetitoso de pan fresco y una vislumbre embriagadora de heroísmo y aventura. Doce años contaba Jesús cuando confundió a los doctores en el templo. Con doce años habíamos apabullado a nuestros sabios y maestros. Éramos más inteligentes que ellos, más geniales, más valientes. Reminiscencias e imágenes me asaltaron en tumulto. Cuadernos escolares olvidados. Penitencias a la hora de comer, un pájaro muerto con una onda, el bolsillo de un abrigo pegajoso lleno de ciruelas robadas, un salvaje chapotear de muchachos en la piscina, pantalones de domingo rotos e íntimos, remordimientos de conciencia, una ferviente oración al atardecer ante preocupaciones terrenales sentimientos, de un maravilloso heroísmo surgidos por un verso de Schiller. Fue solamente, durante una fracción de segundo, como un relámpago una serie ansiosa, arrebatada de imágenes sin centro. Al momento, el rostro de Pablo volvía a contemplarme inquietante, conocido a medias. Ya no estaba yo seguro de mi edad. Era posible que ambos fuéramos todavía muchachos, abajo, muy abajo de nuestros delgados escalones, yacía esa aglomeración de calles que llevaba el nombre de París cuando estuvimos más alto que cualquier torre nuestras barras de hierro se acabaron y apareció coronada por una tabla horizontal una plataforma diminuta parecía imposible encaramarse a ella pero Pablo lo hizo con desenvoltura y yo no pude menos que hacerlo ya encima me acosté sobre la tabla y miré hacia abajo desde el borde, como desde una elevada nubecita. Mi mirada cayó como una piedra en el vacío y no dio ningún blanco. De pronto mi camarada hizo un gesto indicador y yo quedé suspendido del espectáculo prodigioso que flotaba en medio de los aires. Sobre una calle ancha, a la altura de los tejados más altos, pero infinitamente más abajo que nosotros, vi una sociedad extraña y aérea. Parecían ser equilibristas, y precisamente una de las figuras recorría sobre una cuerda o una barra. Luego descubrí que eran muchos y casi exclusivamente jovencitas, y me parecieron ser gitanos o gente vagabunda, Iban y venían, se acostaban o sentaban, se agitaban a la altura de los tejados. Habitaban allí y eran nativos de aquella región. Debajo de ellos podía entreverse la calle y desde el fondo hasta la proximidad de sus pies. Llegaba una niebla sutil y flotante. Pablo dijo algo al respecto. Sí, respondí yo, es conmovedor todas esas muchachas. —Cierto. Yo estaba mucho más arriba que ellas, pero me adhería temerosamente a mi puesto mientras ellas flotaban ligeras y sin recelo. Entonces comprendí que estaba demasiado alto, en una posición falsa. Ellas sí que estaban a la altura de vida, no al nivel del piso, pero tampoco tan endemoniadamente arriba y lejanas como yo, no entre la gente y tampoco tan aisladas, además eran muchas, supe entonces que ellas representaban una felicidad que yo no había alcanzado aún. Pero yo sabía que en cualquier momento tendría que volver a bajar por mi descomunal escalera y la sola idea de hacerlo era tan angustiosa que sentí náuseas. No podía aguantar un momento más allá arriba, con desesperación y temblando de vértigo, tanteé con los pies en busca de los escalones. No podía verlo desde la plataforma y quedé suspendido, convulsivamente asido durante unos minutos espantosos a aquella altura dañina. Nadie me socorría. Pablo ya se había ido. Con profunda angustia daba peligrosos puntapiés y manotones. Hasta que una sensación me envolvió como si fuese niebla. La sensación de que no era la alta escalera ni el vértigo lo que yo tenía que sufrir y las cosas por las que debía pasar. Y de inmediato se desvanecieron también la visibilidad y hasta el parecido de las cosas. Todo era nebuloso e impreciso. Ya me veía colgando de los escalones y sentía vértigo ya me arrastraba pequeño y angustiado entre las galerías de minas y corredores subterráneos. Ya chapoteaba, con desesperación, en medio de lodazales y estiércol y sentía elevarse mi boca a un cieno inmundo. Oscuridad y paralización lo cubrían todo. Misiones formidables, con un sentido serio pero todavía oculto. Angustia y sudores, mutilación y escalofríos. Un dificultoso morir, un dificultoso renacer. ¿Cuántas noches hay en torno nuestro? ¿Cuántos caminos de tortura angustiosos y duros recorremos? En las profundidades del pozo camina nuestra alma cegada. Pobre héroe eterno, pobre odiseo, pero seguimos caminando, nos acachamos y pasamos un vado, Nadamos ahogándonos en el fango, trepamos arrastrándonos por malignos paredones lisos. Lloramos y nos desanimamos, gemimos atemorizados y aullamos con llanto doloroso. Pero seguimos adelante, caminamos y padecemos, caminamos y nos abrimos paso a mortiscos. De nuevo surgieron de la turbia humareda infernal los símbolos. Allí estaba otra vez un breve trozo del sendero sombrío, iluminado por la luz conformadora de los recuerdos. Y el alma brotó desde lo primitivo para afincarse en la región nativa del tiempo. ¿Dónde estaba aquello? Objetos conocidos me contemplaron. Respiré un aire que volví a reconocer. Una habitación casi en penumbra una lámpara de petróleo sobre la mesa, algo semejante a un piano. Mi hermana estaba allí y mi cuñado tarde de visita en casa, o yo en la de ellos. Estaban silenciosos y muy preocupados, llenos de preocupación por mí. Y yo estaba de pie en el cuarto grande y triste. Iba de un lado al otro envuelto en una nube de tristeza dentro de una corriente de tristeza amarga sofocante, y entonces comencé a buscar cualquier cosa, nada importante, un libro, unas tijeras, algo parecido, y era incapaz de encontrarlo. Así tomé la lámpara, era pesada y yo estaba terriblemente cansado. Pronto volví a dejarla y a continuación la volví a tomar, y quería buscar, buscar, aunque sabía que era en vano. No iba a encontrar nada. Solo embrollaría más las cosas. La lámpara se me caería de las manos. Era tan pesada, tan penosamente pesada, y yo seguiría buscando a tientas y errando a través de la habitación durante mi pobre vida. Mi cuñado me miró y en su mirada había temor y algo de censura. Advierten que me estoy volviendo loco. Pensé rápidamente y volví a tomar la lámpara. Mi hermana se me acercó, muda, con ojos implorantes, tan llena de angustia y amor que el corazón me quería romper. No podía decir nada, solamente tender la mano, hacer señas, señas y rechazo. Y yo quería decir, ¡dejadme ya! ¡Dejadme ya! Vosotros no lo podéis saber qué me pasa, cuánto sufro, qué terriblemente sufro. Y otra vez, ¡dejadme ya! ¡dejadme ya! La rojiza luz de la lámpara se esparcía débilmente por el espacio cuarto. Afuera, los árboles gemían con el viento. Por un instante creí ver y palpar en la más honda intimidad la noche que estaba ahí fuera, viento y humedad. Otoño amargo, olor de la hojarasca, arremolinadas hojas de los olmos. Otoño, otoño. Y por otro momento dejé de ser yo mismo y me volví como una efigie. Yo era un músico pálido, enjuto de ojos, antes llamado Hugo Wolf. Y aquella noche me encontraba al borde de la locura. Entre tanto debía continuar buscando, debía buscar, sin esperanzas, y tenía que alzar la pesada lámpara y colocarla sobre la mesa redonda, sobre el sillón, sobre una pila de libros, y debía defenderme con gestos suplicantes cuando mi hermana volvía a contemplarme triste y delicadamente, cuando quería consolarme o aproximarse con propósito de ayuda. La pena... Crecía dentro de mí y me llenaba casi hasta estallar. Las imágenes que me rodeaban eran de una claridad y una elocuencia conmovedora, mucho más darás que cualquier realidad común, un par de flores otoñales en el florero. Entre ellas una galia de un rojo pardo oscuro, ardían en una soledad tan hermosa y sonriente, y cada objeto, aun el brillante pie de latón de la lámpara, eran tan mágicamente bellos y penetrados por un halo de soledad tan fatal como en los cuadros de los grandes pintores. Percibí con nitidez mi destino, una sombra más en aquella tristeza, una mirada más de mi hermana, otra mirada más de las flores de esas flores hermosas llenas de alma y luego aquello se desvaneció y me sumergí en el desvarío dejadme, vosotros no sabéis nada sobre la cubierta bruñida del piano caía un rayo de la lámpara reflejado en la oscura madera con arrobadora belleza misteriosamente impregnado de melancolía ahora se volvió a levantar mi hermana se dirigió al piano. Yo quise suplicar, quise defenderme cordialmente, pero no pude. Desde mi total soledad no podía emanar ningún poder que llegara hasta ella. ¡Oh! Yo sabía lo que ahora ocurriría. Yo conocía la melodía que ahora debía ponerse en palabras y que debía decirlo todo y destruirlo todo. Una tensión formidable me oprimía el corazón y mientras las primeras gotas abrasadoras saltaban de mis ojos, caí de bruces sobre la mesa y escuché y sentí, con todos mis sentidos y con nuevos sentidos agregados, texto y música simultáneamente, la siguiente estrofa de la melodía de Hugo Wolfo. ¿Qué sabéis vosotras oscuras cimas de los bellos viejos campos? Detrás de las cumbres, la patria. ¡Qué lejos está! ¡Qué lejos! Con esto, el mundo se deslizó ante mí dentro de mí, hundido en lágrimas y sonidos cómo decir que difusa y torrencialmente se beneficia, y dolorosamente, oh, llanto dulce, derrumbamiento, venturosa fusión, todos los libros del mundo llenos de pensamiento y poesía, nada son ante un minuto de sollozos, cuando el sentimiento se agita en torrentes, y el alma se siente y se encuentra profundamente a sí misma, las lágrimas son hielo del alma derretido, todos los ángeles están próximos al que llora. Lloré copiosamente, olvidado de todas las causas y razones, mientras caía desde lo alto de una tensión insoportable en el suave crepúsculo de los sentimientos cotidianos, sin pensamientos, sin testigos, en el medio, entre imágenes que revoloteaban un ataúd. En él yacía una persona muy querida, muy importante para mí, pero no sabía quién era. «Quizá tú mismo», pensé, cuando desde una remota y tierna lejanía se me ocurrió otra imagen. No había visto yo una vez años atrás en una vida anterior cierta imagen maravillosa, un grupo de jovencitas morando arriba en los aires nebuloso e ingrávido, hermoso y feliz, cerniéndose con la levedad del aire y pleno, como música de cuerdas. Los años cayeron deprisa, y el mundo se había transformado. Afligido, caminaba yo hacia una casita, lo hacía muy a disgusto, pues una sensación de temor en la boca me tenía como cautivo medrosamente. Tanteé con la lengua un diente flojo, y al tocarlo, de costado se me cayó, y también entre al lado. Había por allí un médico muy joven, al que me quejé mientras, implorante, le señalaba el diente que sostenía entre mis dedos. Se rió despreocupadamente, dijo que, no, con inexorables gestos profesionales, y luego sacudió la juvenil cabeza. La cosa no era nada, no tenía importancia. Todos los días ocurría algo así. Dios santo, pensé. Pero él prosiguió y señaló mi rodilla izquierda. Allí está el asunto. Con eso no se puede jugar. Con tremenda rapidez toqué la rodilla izquierda. Allí estaba. Allí tenía un agujero en el que me cabía el dedo. Y en vez de piel y carne, no palpaba más que una masa insensible, blanda y fofa, ligera y fibrosa, como el tejido marchito de una planta. ¡Oh, Dios mío! Aquello era el principio del fin. Aquello era la putrefacción y la muerte. No hay. ¿Qué se puede hacer? pregunté con amabilidad forzada. Nada ya, dijo el joven médico, y se marchó. Me dirigí hacia la casita extenuado. Pero no tan desesperado como hubiera debido estar. Casi estaba indiferente. Ahora era necesario llegar hasta la casita donde mi madre me aguardaba. No había escuchado su voz. ¿Acaso no había visto su semblante? Unos peldaños llevaban arriba. Peldaños disparatados altos, lisos, sin baranda. Cada uno de ellos... Una montaña, un picacho, un ventisquero. Seguro que se me había hecho demasiado tarde ya. ¿Se habría ya marchado acaso? ¿Estaba muerta? ¿No terminaba de oír cómo llamaba de nuevo? Calladamente luché con los empinados escalones montañas, cayéndome y magullado, furioso y sollozando me apreté contra el suelo apoyándome en mis maltrechos brazos. Y me hallé arriba. Junto al portal, y los peldaños volvían a ser pequeños, bonitos y adornados con hoj. Cada paso se me hacía pegajoso y difícil, como si pisara fango y cola de carpintero. No lograba avanzar. La puerta estaba abierta, y adentro andaba mi madre con un vestido gris, un cesto al brazo en silencio y pensativa. Su cabello oscuro, apenas encanecido, bajo la redecilla y su andar, su figura tan menuda, y su vestido, ese vestido gris. Es que en todos aquellos años, muchos años, había perdido totalmente su imagen. Es que nunca había pensado en ella debidamente, pero allí estaba de pie, caminando, y miraba hacia atrás tal como había sido enteramente clara y hermosa. Puro amor, puro pensamiento amoroso, furioso. Mi paso de paralítico intentó vadear la atmósfera pegajosa. Zarcillos de plantas trepadoras se me enroscaban más y más, como cuerdas delgadas y fuertes por todas partes, obstáculos hostiles. Ningún adelanto. —¡Madre! —grité. Pero no me escuchó voz alguna. No se escuchó nada. Entre ella y yo... Se interponía un vidrio. Mi madre se alejó lentamente sin mirar atrás, en silencio, ensimismada, en pensamientos bellos. En tanto desprendía con esa mano que me era tan conocida una hebra invisible del vestido. Luego se inclinó sobre el cestillo buscando sus enseres de costura. ¡Oh, en el cestito! En él me había escondido en una oportunidad huevos de pascua. Grité desesperado y sin voz. Eché a correr y no me movía del sitio. Ternura y furor tiritaban violentamente en mí. Ella continuó andando despacio, atravesó el pabellón del jardín y se detuvo en la puerta abierta del otro lado y salió al aire libre. Luego inclinó la cabeza suavemente hacia un costado, como si estuviera escuchando el curso de sus pensamientos. Alzaba y bajaba el cestito. Entonces me vino a la memoria un papel que había encontrado una vez siendo muchacho en aquel cestito. Allí había escrito ella con su letra ligera lo que tenía que hacer y recordar ese día. Pantalones de herman de silachados. Poner en remojo la ropa. Pedir prestado libros de Dickens. El man no ha rezado ayer. Torrentes de recuerdos, cargas de amor. Inmovilizado, atado de pies y manos quedé junto a la puerta de entrada por el lado opuesto. La mujer vestida de gris cruzó lentamente el jardín y desapareció.